medio es un medio nativo, digital, que nace exclusivamente en internet, o bien puede también nacer en, en, en papel, pero que no tiene una gran cabecera detrás, ¿no? tiene una estructura pequeña, una estructura eh, ágil, eh, y bueno, un, un nuevo medio es aquel eh, agente, o, o nuevo medio, valga la redundancia que forma parte de un sistema o un ecosistema eh, mediático digital alternativo al tradicional. Ese es desde mi punto de vista un, un nuevo medio. La red aporta todo al nuevo medio. Le aporta visibilidad, le aporta el hecho de que tenga unos costes mucho menores a la hora de eh, ofrecer, de proveer la información a sus lectores, a sus audiencias de aporta eh, conversación con esos lectores, aporta todo, o sea, sin la red sería imposible. Eh, aporta eh, información al minuto, aporta eh, conversación, interacción, aporta participación, aporta eh, colaboración, es decir, normalmente son proyectos colaborativos, abiertos, es decir, aporta todo. Por supuesto, recomendaría vez.es. Pero también hay varios medios digitales de nuevo cuño de reciente creación en América Latina que creo que merece la pena echarles un ojo como animal político o la, o la silla vacía. ¿no? Eh, creo que eh, también están aportando mucho al periodismo llamado emprendedor o a, o a estos nuevos proyectos periodísticos que están haciendo en, en Internet, que son muy recientes, como digo, y que están, eh, desde mi punto de vista, aportando eh, bueno, pues un, una, un, un valor muy importante eh, al, al periodismo. ¿no?